Este comentario de hoy, men, eh, porque hay mucha aprensión con la cuestión de los altos precios y de la escasez de alimentos y de las frutas y de lo que tiene que ver con Navidad. Eh, entonces, hoy salen dos informaciones que yo quiero que ustedes le presten atención. Dice, pero yo quiero presentárselo, no quiero que me llamen ahora para yo presentar esto, porque entonces se me va el hilo. Miren lo que dice aquí, la fruta de Navidad, van a venir con tiempo, pero van a venir caro. Atiendan esto, porque eso pone en cierta situación media difícil, eh... Lo que es algo que es ya tradicional en todos los procesos navideños. Miren aquí lo que dice, Fruta de Navidad llegarán a tiempo, pero con un alto costo para el consumidor. Mírenlo ahí, Fruta de Navidad llegarán a tiempo. Presidente Naviero asegura que crisis cadena de suministro permanecerá por un año más. Oigan esto, señores. Dice, el presidente de la Asociación de Navieros de la República Dominicana advirtió que la crisis que existe en la cadena de suministro se mantendrá por lo menos durante un año. Oigan esto. Teddy Heisen atribuyó la situación a la parálisis que experimentó el mundo como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Heisen dijo que como consecuencia de esa Situación, los volúmenes de carga llegaron a disminuir en un 20% y las navieras salieron de barcos antiguos que tenían y no podían operar, pero de repente cuando abrió China comenzaron a exportar y esas exportaciones subieron por encima de lo que se había proyectado el año anterior y no hubo capacidad para dar respuesta a esa situación el empresario naviero dijo que todavía no hay capacidad para mover toda la producción que se está generando en China, la cual está entamponando los puertos, haciéndose imposible manejar esos volúmenes de descargas, porque no, entonces las navidades, en términos de frutas, del consumo de frutas, que son propias de la época navideña, por esa carestía, que van a, a, a, a, a enfrentar esos productos, esas frutas, entiéndase quizá la uva, la manzana, aunque aquí se producen muy y manzana, pero parece que no dan abasto al mercado nacional. Bueno, pues miren, va a haber fruta porque había un temor, había un temor de que por la cuestión de la lejanía con China y el tiempo que se cogían los barcos, para transportar todas esas mercancías, se iba a coger, de que cerca de dos meses, y que no iban a llegar a tiempo. Entonces ellos dicen que sí, claro que sí, porque el mes de noviembre, como quien dice, está empezando ahora. Entonces dice que sí, que las frutas van a llegar a tiempo, pero muy cara. Pero oigan esta otra, ven, ese es el comentario de hoy. Vean esta otra, señores. Porque esto da, da grima. Miren lo que dice hoy esta información también. Oigan esto, aumento de hasta un 40% en los polluelos amenaza el precio del pollo en Navidad. O sea, eh, eh, eh, por lo que se ve, por lo que se ve en esas informaciones, estaban a ser las peores Navidades. Mírenlo ahí. Repo, reportaje, la escasez, la baja productividad de los huevos y las alzas en los precios de los alimentos impactan el mercado de las aves. A más tardar, este 15 de noviembre, las granjas deben de empezar la crianza de los pollos frescos. Que eh, diatres, pero si comienzan el 15 de noviembre que van a comenzar a producir esos pollos para estar en diciembre, él hace un pollo de eso con capacidad para alimentación, es en un mes, o sea, por eso es que dicen que el comer tanto pollo como lo producen en la granja, con todas esas químicas que le echan, será, porque no solamente tiene que ser alimento, eso vas a producir Dice hormonas, que por eso mucha gente echa, eh, especialmente hombres, echan esta cosa aquí eh, grande y que terminan muchas veces hasta, hasta gay, por la comedera de pollo. Porque si en un mes dice que van a empezar, <risa> qué barbaridad, señores. Bueno, el caso es, vamos a leerle la información. Con esos propósitos, los productores grandes y pequeños de todo el país hacen las gestiones para conseguir los huevos fértiles oigan lo que yo estaba diciendo los huevos fértiles o los polluelos que deberán engordar para que estén listos para, ay María purísima para mediados de diciembre pero el contexto local e internacional marcado por un aumento en el precio de los alimentos de las aves del precio de los huevos fertilizados y su escasez amenazan con impactar la disponibilidad de las carnes y el precio final del pollo que los dominicanos servirán en las festividades navideñas. Bueno, señores, con la amenaza de la carestía de la energía eléctrica, que a partir de este mes ya ellos anunciaron que van a aumentar la electricidad y que como se ha establecido, de clase media para abajo es que vamos a pagar la cuava de clase media para abajo entonces si le agregamos otros productos y alimentos que han estado aumentando dicen que se calcula hasta un 30% y algunos hasta más de un 100% los aumentos que como dice ahí es una cuestión mundial por el, el, el asunto de la baja producción que produjo la pandemia, el, el decrecimiento de todos los países, el aumento de los fletes en los contenedores. Que ya yo leí aquí lo que decía, una cifra de precio de fletes que costaban cuatro mil y pico de dólares, se han metido a 20 mil dólares. O sea, la situación del mundo y como es natural de la República Dominicana y más en esta época del año de las Navidades, pintan color de hormiga, pintan un panorama eh, un tanto feo porque si es así que todo va a estar caro, las frutas, eh, todas esas frutas que se usan en Navidad, que la gente eh, hace su ambiente festivo, sus encuentros navideños, siempre hay fruta en la mesa, que van a hacer una cena, que van a hacer una comida, siempre hay un plato y una bandeja de fruta, dice que eso va a aumentar en forma terrible, pero dice que el pollo entonces en las condiciones que están, pero el cedo ha aumentado y con la cuestión de la peste africana, eh, eh, ni se diga eso, se ha puesto en la nube, la carne de red tengo entendido que también ha aumentado. Los plátanos han aumentado. O sea, eh, no me explico, pero hay cuestiones que también el gobierno siempre tiene que tener la previsión y siempre tiene que tener un plan B para cuando se presenten estos asuntos y tener la visión hacia el futuro. Esas son tradiciones, la de la Navidad, que son ya e e e imponentes que usted tiene que tener todo calculado, todo eh, preparado, ¿m? para que no le coge todo de su empresa, porque serían la peores Navidad en mucho tiempo. Naturalmente, hay que decir que la del año pasado también, por la cuestión de la pandemia y las restricciones que había, fueron una Navidad muy sujener y muy muy particular y muy pobre muy pobre porque realmente tenía que ser así, un país que estaba en toque de queda, que estaba paralizado, que estaba en confinamiento, con muchísimos enfermos, con muchísimos contagiados y la economía en el suelo, un año inolvidable, ese 2020, bueno, pues miren, ojalá, ojalá, estemos equivocados con todas estas informaciones y estas navidades como se han pintado ese panorama no sean los que hasta ahora han salido a relucir y todos los dominicanos y la dominicana puedan celebrar como siempre lo han hecho habrá gente siempre que no van a poder celebrar o, o celebrarán muy restringidos porque ustedes saben hay un, una franja de pobres en el país que siempre eh, eh, dependen de la mano generosa, de amigos, de la funda o tarjeta que dan los gobiernos, eh, la caja, etcétera, etcétera, y de amigos que, que suministran, porque hay gente que nunca, eh, eh, eh, si es por ello, nunca celebran, pero por lo que se ve ahora, eh, eh, eh, con esta escasez de alimentos. Eh, decía hoy una periodista, una pequeña columna que ella escribe, que lo peor no sería, dice ella, men, la carestía, que lo peor es que no aparezcan los productos, que usted tenga el dinero y no aparezca. Oigan esto, señores, que lo peor, dice ella, que ella es conforme... Sí, pero eso es ella que quizá tiene la capacidad de comprar al precio que pongan, pero ¿y la mayoría? ¿y la mayoría que ganan sueldo de miseria? o que se levantan al día a día, o que están de la caridad, o que eh, eh, alguien le dé algo, eso no pueden comprar al precio que pongan, eso, eso tienen que comprar a un precio asequible, hay gente que sí, hay gente que sí, que no importa lo caro que le pongan un producto, lo compran, Estoy de acuerdo con ella en el sentido de que ella dice, y ahí es verdad, hay que garantizar la seguridad alimentaria. Cuando un país no tiene autosuficiencia alimentaria, eso es grave, eso es grave. O sea, el gobierno tiene que trazarse a través del Ministerio de Agricultura y el sector agropecuario planes de siembra de productos de ciclo corto y ciclo largo para que garanticemos alimentación a este pueblo, nosotros podemos igualar en Haití, en el sentido de que ahí se es verdad que no hay nada, y más con esta crisis que están padeciendo los haitianos.